Hola amigas y amigos, hemos estado reflexionando sobre lo mucho que nos aporta eh, ser más generosos, más generosas, la, los recursos que nos permite acceder, la abundancia interna que podemos descubrir en el mero acto de dar cuando lo hacemos con generosidad. Y yo, después de esta plática de la semana pasada, yo ya estoy anticipando, pero ¿cómo le hago? ¿No? Y me imaginé que esto sí fue una pregunta, y una pregunta muy válida de la sesión previa. Y aquí quiero explorar un poquito del cómo. ¿Cómo podemos aprender a vivir... Con, con manos abiertas y con un corazón abierto. Y otra vez tenemos continuamente en el budismo estas instrucciones paulatinas y muy pragmáticas cómo hacerlo. Y en el transcurso de aprender a hacerlo, estamos indirectamente e implícitamente trabajando con, con lo que nos impide de dar los miedos de, de quedar sin nada. ¿no? El miedo a la pobreza. Y vamos descubriendo que relaciones generosas son una fuente de mucho más recursos que las cosas mismas. Y cuando eh, entramos en este campo, o, o, o asumimos la tarea de quiero aprender a ser más generosa, eh, tenemos tres eh, tipos de eh, generosidad que podemos practicar, y son sucesivamente más retantes. Y el primero, lo más, la forma de generosidad más fácil, es, interesantemente, es generosidad de cosas materiales. Esto es lo más fácil a dar. Quizás porque sabemos que las cosas al fin del día no son tan mías que las cosas que realmente me pertenecen. Y cuando estamos, eh, nos damos esta tarea de dar más cosas. ¿Mm? Hay, eh, hay como ciertos límites a lo, lo que debemos de estar dando en ciertos momentos, pero siempre estamos trabajando no principalmente con las cosas que damos. El enfoque no son los objetos. El enfoque es la actitud y nuestra relación con los objetos y las relaciones que de, podemos establecer o desarrollar a través de actos de generosidad con objetos. Y cuando empezamos a, a tomar esto como un entrenamiento que vamos a hacer experimentos a ver qué, eh, empezamos con cosas eh, más fáciles a dar y queremos generar un hábito de estar dando. Y por esto sí se recomienda fomentar como una regularidad o una frecuencia eh, aumentada en, en eh, los actos de dar. Si sueles dar como quizás una vez a la semana, pues das dos veces o tres veces, y eh, cuando contemplamos también estar dando cosas materiales, finalmente no importa eh, tanto el valor o ¿no? la cantidad, ¿no? si sí, el, el valor del objeto, aunque en, en cierto momento si sí queremos cuidar que no estamos dando cosas que no valoramos. Y esto es todo otro otra área a contemplar. Hay una eh, descripción de los tres tipos de cosas que podemos dar. El primero, objetos materiales. El segundo es dar libertad de miedo o dar seguridad. ¿No? Y esto es algo interesante que vamos a explorar en un momento. Y finalmente, es de poner en las manos de otros lo que necesitan para liberarse. Que en este caso es otra manera de decir, dar el Dharma. ¿No? Y en esta primera categoría podemos identificar tres modos de dar cosas materiales. Un modo es el modo de dar de un tacaño. Donde nos deshacemos de las cosas que ya no necesitamos o que están ocupando tiempo que queremos ocupar con cosas mejores. ¿No? Es como un modo de reciclar las cosas socialmente. ¿No? Y puede ser que Sí, lo estamos haciendo dentro del marco de generosidad porque estamos dando sin buscar compensa, sin estar atentos a cómo me van a ver o cómo, ¿no? Como qué tipo de agradecimiento me van a brindar. Sí damos queriendo que la otra lo tenga, pero sí es el modo de dar de un tacaño. Solo damos las cosas que ya no queremos. Un segundo tipo de dar que podemos identificar en nuestros actos de dar cosas materiales es lo, lo que se llama dar bondadosamente. Y aquí estamos dando cosas que nosotras, nosotros quisiéramos recibir. ¿No? Y ahí ¿no? se trata de como nosotros valoramos el objeto que estamos dando. Y se ve que si es un, cada vez un poquito más difícil. Es muy fácil dar como forma de limpiar la casa, ¿no? si de todos modos te conviene, y así lo das. Cuando estamos poniéndonos en el lugar de la otra persona y contemplando, ah, quisiera... Si fuera yo esta persona, yo quisiera recibir esto. O, al contrario, de estar contemplando, yo quisiera recibir esto. Esto es un modo de dar que podemos identificar como bondadoso. El título de la tercera forma de dar, que es la forma eh, más alta, digamos, eh, no nos confundamos con el nombre. El nombre es dar como rey. Y esto evoca la idea de que los reyes dan lo mejor de lo que tienen. Un acto como de gran magnanimidad y magnificencia. Sí, magnificencia. Y sabemos que los reyes los hacen porque así se aumentan su prestigio. Así que no, y los presidentes también. Así que no nos vamos por la motivación, solo el hecho de que están dando algo que para ellos sí esto es, esto es una joya y lo dan. ¿no? Y podemos contemplar este, este modo de dar que se refiere a la, a cómo nosotros evaluamos lo que estamos dando. ¿no? Y aunque el valor intrínseco de lo que damos no es muy importante, nuestro modo de evaluarlo sí, sí tiene un rol. Y cuando estamos formándonos en generosidad o sencillamente quisiéramos ser más generosos, esta es una división ¿no? que podemos estar atentos cuando estamos dando. ¿no? ¿Qué tipo de objeto estoy dando aquí? ¿No? Cuando, cuando tengo que dar un regalo, ¿no? estoy buscando en... Yo, yo tuve un amigo que lo hacía. Había viajado mucho y compraba muchas cosas de decoración para su casa. Y él iba quitando cosas de su casa para regalar. ¿no? Y, Posiblemente era dar lo mejor de todo, posiblemente era dar bondadosamente y posiblemente era, era eh, dar eh, como un tacaño. Esto cada quien puede y tiene que ver por, por él o ella misma. Pero cuando estamos dando es algo que podemos estar evaluando. ¿Cómo, cómo me estoy relacionando con lo que? ¿Cómo yo veo lo que estoy dando? Y si mi acto es reciclaje, ¿no? es bondadoso, o es realmente un acto real, ¿no? Y cuando estamos en el momento de estar haciendo un regalo o una ofrenda a alguien, es un momento de prestar atención a lo que pasa dentro de nosotros. De lo que vimos la semana pasada, observamos que cuando estamos actuando, estamos cuando estamos dando con generosidad, nos estamos liberando de esta parte de nosotros como ávaro, inseguro, que se siente carente, que se siente ¿no? insuficiente. Nos liberamos de esto. Y damos. Y cuando damos, actuando de un lugar de abundancia. Aun si Lo que damos es pequeño cuando lo damos. Este gesto es el gesto de una persona que tiene. Y podemos observar cuando damos. Y ver, y esto es una tarea para esta semana, de, de cosas. ¿No? practica la generosidad con cosas materiales y observa si puedes detectar el momento en lo que sueltas la etiqueta de mi ¿En qué momento tú dejas de sentir que es tuyo? ¿No? Y si puedes detectar cómo cambia la sensación, ¿Qué es esta experiencia de esto ya no es mío? Le pertenece al otro. ¿Mm? Y si nosotros llegamos a poder observar al fondo, posiblemente empezamos a detectar una sensación sutil de alivio, un alivio de que algo de, de las barras que nos atrapan aquí se están disolviendo que lo que somos puede hacerse más grande, que no, tener, que, no tenemos que mantenernos en, en este territorio de yo y lo mío. Y es, es, una, es una, un experimento de ver si puedes detectar, y puedes saborear este gozo sutil que experimentamos dando y ver en qué momento ¿no? es una, es algo a, a hacer que, que los actos de dar sean más ricos para nosotros en cuanto a nuestro aprendizaje. Y cuando nosotros empezamos a reconocer que con generosidad empezamos a estar jugando con esta sensación de mi hijo. Y hay, hay algo muy interesante en generosidad que nosotros podemos dar algo porque lo consideramos nuestro. Generosidad es dar algo que consideramos nuestro. No estamos robando a una persona para darle a otro. Consideramos que es mío y por esto lo puedo dar. ¿No? Pero lo que es mío, en el acto de ofrecerlo, en la práctica de, gener de generosidad, empiezo a descubrir vivencialmente que lo que yo considero mío es nada más pasando por mis manos. ¿No? Y esto es ¿Otra área donde podemos realmente hacer un giro a nuestra relación con las cosas? ¿Sentirnos menos necesitadas de tener más y más? Cuando empezamos a generar una actitud hacia lo que está ahora en nuestra posesión, que no es una posesión, es algo bajo nuestro custodio. Y esto realmente, si contemplamos, es la realidad. Las cosas que consideramos nuestras, las cosas materiales, lo más probable es que no surgieron en nuestras manos. Llegaron a nuestras manos de otro lugar, de una tienda, de una fábrica, de otra persona, de, de otro lugar. Y llegaron a nuestras manos y no estarán siempre en nuestras manos. ¿No? Tarde o temprano nos separamos con todo lo, todos los bienes que tenemos. Y esto es un hecho. Así que lo que contamos o consideramos una posesión es siempre temporal. Es siempre pasajera. Y si está en nuestras manos, es adecuado que lo cuidamos, que lo conservamos, que le damos el, ¿no? las condiciones que necesita para no romper, etc. Pero lo podemos hacer contemplando que yo estoy custodiando estos bienes para quienes lo van a tener después. Y esto cambia completamente cómo vivimos, ¿no? este, cómo vivimos el consumismo y cómo vivimos nuestra relación con las cosas. Que curiosamente es una relación importante que tenemos en la vida que casi nunca consideramos una relación. No tenemos una relación ¿no? con con la ropa, con la joyería, con los zapatos, con las decoraciones. Nosotros entramos en una relación e interactuamos con ellos, tenemos un modo de percibirlo, tenemos, depositamos necesidades emocionales, las usamos para expresar algo sobre nosotros, lo como a veces los perseguimos y los procuramos traducir o convertir en prestigio, Queremos que nos digan algo sobre nosotros. Tenemos una relación con cosas. Y esta relación es toda, toda otra área a trabajar para sanar la relación. Para que las cosas no nos dominen. ¿Mm? Y si nosotros estamos buscando llenar necesidades emocionales o sociales en las cosas... Nos están dominadas. Nosotros somos los necesitados. ¿no? Y las cosas no necesitan de nosotros. Mientras si empezamos a vernos como un custodio que va a cuidar las cosas mientras están aquí, todo esto empieza a aflojarse. ¿no? Y dejamos de depositar expectativas que las cosas jamás van a poder cumplir. No nos van a convertir en personas interesantes y carismáticas y famosas y prestigiosas. ¿No? Esto no es. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y lo miramos y los vemos como despreciable ¿No? Las cosas no es. ¿No? Y a la misma vez que vamos generando otro modo de movernos en este reino de los triques, de las cosas, ¿no? a la misma vez estamos empezando a hacer que nuestra mano sea más abierta. Porque llegó aquí, yo lo guardo sabiendo que va a continuar su trayectoria. Y para ayudarnos en ser más generosos, hay una contemplación que podemos hacer. Y esta contemplación viene de la cultura india y viene eh, de los textos sánscritos donde nos animan a considerar que todos los bienes que tenemos, todos los recursos materiales, y nosotros nos vamos a separar Inevitablemente. Es 100% cierto. Nosotros no vamos a tener una existencia permanente en un cielo donde nada nos podría separar de nuestras cosas de la tierra. ¿No? Esto no es. Y contemplamos cuál de las cuatro formas de separarnos de las cosas quisiéramos vivir. Una forma es que nos separamos porque la cosa misma llega a su fin. Se rompe. Deja de funcionar. Cae en pedazos y la cosa ya no está. Solo hay pedazos. Y así nos hemos separado de la cosa. La otra forma... es que somos nosotros que dejamos de existir. Esta colección de partes... de diferentes elementos... dejan de colaborar... se separan... y llegamos a lo que llamamos la muerte. Deja de funcionar. En este momento... Nosotros nos vamos a estar separando de nuestros bienes. Y podemos dejar los testamentos que queramos. No podemos garantizar qué va a pasar con las cosas después. Estaremos ya aparte. La tercera opción es que, contra nuestra voluntad, mientras nosotros seguimos existiendo y la cosa sigue existiendo, Alguien nos separa de la cosa. Nos la roban. Esto es una tercera opción. La cuarta opción, y la única opción que nos queda para despedirnos de la cosa, es que lo regalamos. La regalamos. Y en ninguno de estos tres hay virtud, hay bondad, hay generosidad. En esta cuarta opción, cuando la ejerza, ejercemos, podemos estar generando algo duradero, fortaleciendo un elemento de nuestro ser que nos conviene tener, ¿sí? armándonos con karma positivo, o fortaleciendo un modo de ser que queremos continuar teniendo, estar desarrollando una cualidad que hemos identificado que realmente es importante, es valioso tener. Y esto solo logramos al dar lo que tenemos. De ninguna otra manera. Y vamos a dejar de estar junto con la cosa. Así que podemos contemplar las cuatro opciones de separarnos de nuestros bienes. Y por esto hay un dicho en India que todo lo que no se ha dado está perdido. Desperdiciamos lo que no hemos dado. Y aquí también tenemos otra forma de mirar nuestra relación en este... cómo nos movemos en el campo de las cosas, cómo nos relacionamos con ellos. Y hay una... Um, otra contemplación que podemos hacer, justamente en esta línea, que si yo me quedo aquí atrapada con esta cosa, aferrada a la cosa, no queriendo darlo a nadie yo tendré más pérdida que la pérdida que implicaría ya estar separada de la cosa. Lo que pasa en nuestra mente cuando vivimos como con esta como esta avaricia, esta sensación de de, de que no tengo suficiente no no tengo suficiente y, y, y no puedo y no puedo perder una sola cosa de lo que tengo necesito estar rodeada y claro que no pensamos así pero hay algo en nosotros en los momentos en que nos cuesta soltar algo nos nos cuesta dar algo como contemplamos dar y hay algo muy bueno y algo no tan bueno y, aunque okay, le voy a dar esto y me quedo con este. ¿no? Estos momentos son momentos de estar investigando qué pasa en mi mente. ¿Qué tipo de mente es esto? Y las mentes que genero o los eventos mentales o las experiencias mentales que vamos generando a través de nuestras pequeñas decisiones nos marcan. Es Justamente a través de este material que nos formamos. Que nos convertimos en las personas que somos. A través de. De, de ver. De, de, de eh, darnos cuenta que tenemos una opción. Y elegir una opción y no otra. Es a través. Con todos estos momentos. Estas actitudes. Estas acciones. Que formamos la, la persona que somos. Así que. Sí, esto, esto, esta es una área para estar prestando atención. ¿no? ¿Cómo doy y no doy? ¿Qué doy y no doy? ¿Por qué doy o no doy? ¿no? Y contemplando en este ángulo que mantenerme con esta cosa, pierdo más de lo que podría ¿no? perder en darlo. Y gano mucho más con generosidad. Que esta pequeña cosa. Y son modos de poder dialogar con nosotros mismos cuando hemos tomado una decisión si sí quiero ser más generosa. Quiero aprender a hacerlo. Esto es el cómo. Hablar con nosotros mismos y observar nosotros mismos y tomar todos esta, estos intercambios pequeños como el campo vívido de nuestro crecimiento y de nuestro trabajo espiritual. Y también eh, podemos considerar la manera en la que damos. Como ahora moviendo el enfoque de los objetos hacia las personas a quienes damos, acordando que en cualquier acto de dar hay... Somos, hay nosotros el benefactor o el dador, hay el objeto, hay el receptor, la persona a quien damos, y hay esta acción que nos está uniendo de dar. Y en cada uno de. entre cada uno de estos hay. hay, hay cuatro. Hay un. Con toda una área de explorar. ¿Cuál es nuestra relación con el objeto que estamos dando? ¿Cuál es nuestra relación con el receptor? Nuestra relación con dador, como dador, con la persona como receptor. Y ahí hay toda, toda una reflexión que podemos hacer si observamos dónde nos posicionamos relativo a la persona a quien estamos dando algo. Y aquí sí necesitamos cuidar muchísimo que nosotros, siendo la persona que tiene, damos a esta pobre persona que no tiene. ¿No? Y si nosotros no cuidamos la, esta relación entre dador y receptor, fácilmente este acto puede estar lastimando a la persona. Y podemos, si estamos dando comida a, a alguien en la calle o dinero a alguien en la calle, nuestro modo de hacerlo puede estar generando dolor, trauma, heridas, menosprecio y fortaleciendo una relación de des desigualdad que ahora va más allá ...de nada más desigualdad económica. La desigualdad real en términos de accesos a recursos materiales, ¿qué significa? Como practicantes espirituales que creemos profundamente en una igualdad radical entre los seres... ...tenemos que tener muy claro y expresarlo en nuestros actos de generosidad que somos iguales, que la desigualdad de recursos materiales no refleja una igualdad en nuestro ser, una igualdad en nuestra dignidad humana. Y nuestro modo de ofrecer es un momento en que vivimos de acuerdo con este principio o lo violamos. Y muchas veces, cuando podemos tener principios muy progresistas y, y ser muy como, sí, liberales en nuestro modo de pensar. Pero nuestro modo de dar a una persona les pone en una posición de súbdita y nosotros actuamos reforzando la idea de que yo porque tengo más que tú, estoy en una posición elevada rel relativa a, a ti. Y, y necesitamos realmente cuidar, porque si no estamos muy atentos ¿no? a la relación que estamos generando con la persona en el momento de dar, muy fácilmente estamos yendo muy en contra de nuestros propios principios ¿sí? de igualdad básica. Así que cuando estamos... Haciendo un acto de generosidad, es un momento de contemplar dónde me ubico relativo a esta persona. Hay algo en mí que le gusta ser el benefactor, el gran benefactor, el quien tiene, el quien concede. Como, ah, sí me gusta esto de dar como un rey, o voy a dar como una reina. Ok, pero esta persona no es tu súbdita. ¿No? Y sí, como sí hay, hay áreas donde de, un, entramos en esto pensando me encanta, lo voy a hacer y muy pronto nos damos cuenta que requiere y exige mucha atención y mucho cuidado. Y esto de estar prestando más atención a lo que hacemos es parte del aprendizaje que recibimos de generosidad. Vivir más consciente es vivir más atentos. ¿no? Más atentos a la, la posición de la otra persona relativo a nosotros, a nuestro modo de dar, a nuestro modo de ver, de relacionarnos, de hablar. Y por esto, cuando estamos eh, dando eh, algo... Conscientemente cuidamos que estamos dando en una manera que respeta la dignidad del receptor. ¿Mm? De una manera que reconoce su valor intrínseco y que expresa igualdad entre nosotros. ¿Mm? Y también de cuidar que no estamos poniendo la persona en una posición de suplicante o inferior. ¿Mm? Y aquí, en términos muy prácticos, ¿cómo cuidarlo? ¿Mm? Una manera es como hablamos, pues, oye, ten, ¿Mm? sino. Señora, ¿no? aquí, bueno, ustedes saben mejor cómo mostrar, hablar en estas situaciones en sus lugares, ¿no? Pero hablar, dirigirse hacia ella como hacia una hermana, ¿no? hacia ¿no? alguien que ves a, a la par. ¿no? Y mirarles en los ojos. Reconocer su dignidad, reconociéndolo como una persona. Y aquí, en cualquier transacción estamos haciendo, cualquier ¿no? intercambio que estamos haciendo, queremos estar priorizando no la cosa, sino la, la, la relación que estamos estableciendo. ¿Mm? Y esto es como estas son pautas para movernos y sobre todo de poner como centralmente en el radar que estoy generando una relación con una persona o con un animal, si estamos dando algo a un animal. ¿No? Pero en estos momentos de hacerlo de modo que no está como generando algo ¿no? social, una relación social, que finalmente puede lastimar más que el beneficio de 10 pesos puede recuperar. ¿No? Lo, que, lo que implica tener que pedir dinero en la calle o pedir ayuda. Y esto no es solo para la, los intercambios en la calle. Cuando damos a otras personas, ¿no? que podemos ver a alguien que nosotros sabemos que tiene cierta necesidad, ¿cómo ofrecerles esto para que su necesidad no tenga que, que, que llegar a la vista? ¿No? A veces las personas tienen, ¿no? Se sienten que va a ser una, como una pérdida de, de, de su autorrespeto o sería una vergüenza recibir caridad. Entonces, ¿cómo vas a dar? ¿Sí? Y ahí, es toda otra área de estar realmente como viendo cuál es el impacto en esta otra persona de mi gesto. ¿Cómo yo consigo una manera de hacerlo que no requiere que acepte toda una posición o todo un rol ¿no? social al aceptar lo que yo quiero ofrecer? ¿No? Y esto activa nuestra atención otra vez, pero también nuestra, nuestro discernimiento, nuestra sabiduría. ¿no? y vamos ¿no? aprendiendo a movernos, y esto nos lleva hacia el territorio de la ética, ¿cómo podemos llevar a cabo algo benéfico que queremos hacer sin lastimar? Estando cada vez más atentos a la posibilidad que dentro de mi acto de generosidad yo puedo estar lastimando. ¿Cómo hacerlo sin lastimar? ¿No? Y toda nuestra inteligencia y nuestra creatividad y nuestra atención va a ser necesaria para hacer bien esta tarea. Y cuando nosotros estamos eh, contemplando qué dar y cómo dar y en qué momento, eh, hay una instrucción que dice eh, que debemos de dar lo que sea que la otra persona quiere, a menos que le lastime tenerlo. ¿No? Y esto sí es un modo de estar quitando condiciones. Yo no voy a estar ahí juzgando y evaluando, y, pero ya tiene no tres eh, tres anillos, y solo hay cinco dedos, ¿para qué quiere um, este otro anillo? Pero sabes que lo quiere, y lo puedes dar porque lo tienes. Las instrucciones son de dárselo. Si es lo que quiere, ¿no? queremos que la otra gente tenga lo que quieren tener, a reserva de que les lastime. Y aquí... Estamos en un área donde estamos contemplando entre objeto, receptor, ¿no? qué tipo de cosa sería dañina para esta persona. Y por esto no damos armas. ¿no? Armas probablemente no van a ser benéficas para esta persona. ¿no? Eh, no damos drogas. Y si hay una área de contemplar, ¿Cuál sería apropiado para esta persona? ¿Mm? También hay instrucciones de no dar cosas eh, que, han, que recibimos por robo o engaño. ¿Mm? Y esto también no, nos ayuda en ver que generosidad para hacerla bien requiere que ya estamos contemplando un poquito la ética, que es la siguiente paramita. Y... También hay otra instrucción de evitar dar cosas que al tú darlo vas a estar generando dolor para alguien. Y aquí tenemos una visión un poquito más amplia. Y aquí incluye si alguien quiere algo que tú tienes pero es algo que tu mamá te dio y tiene mucho valor sentimental para ella y a ella le va a doler mucho saber que tanto menospreciaste este gesto que ella te hizo al regalártelo y tú lo das a otra persona como si no te importara. Entonces, los consejos en el cultivo de generosidades, esto no es un momento apropiado para practicar generosidad porque no queremos estar generando dolor para otros en un acto que está concebido para solo beneficiar, generar gozo y bondad. ¿Mm? También otro caso que podemos eh, encontrar eh, es eh, de si hay gente que tiene una expectativa que tú les vas a dar estas cosas, y tú sabes que están esperando a que te lo des, entonces no es apropiado darles a otra persona. Y esto aquí principalmente habla del patrimonio. ¿No? Si tienes personas que están contando ¿no? y, y, y, y realmente creen que te lo vas a dar, entonces, no es apropiado darlo en el entretiempo a otra persona. En este caso, lo que sí puede hacer es hablar con esta persona y, y explicar, mira, mi patrimonio va a tener, no no va a ser todo tuyo, yo he decidido hacer así y, y lidiar tú siendo viva o vivo con, eh, con, con lo que implica. Eh, pero no dar algo que de repente tenga este efecto. esto es un consejo interesante. Otro que quizás es, eh, parece no merece mencionar, pero a lo mejor sí, que no damos cosas que no son nuestras. Y un ejemplo sería, tomamos cosas de la oficina o de la tienda donde trabajamos, para poder regalárselos a alguien. Y esto, si no cuidamos, podemos encontrarnos en esta situación. Ahora tenemos una segunda categoría. Ya podemos irnos entrenando en dar cosas materiales. Ya, como si lo hacemos un rato, em empezamos a ver que es una práctica muy rica y mucho más compleja de lo que pensamos, ¿no? pero que nos permite descubrir mucha riqueza, y nos da mucho material para vivir más conscientes, ¿no? y para desarrollar muchas otras cualidades, como sabiduría, como una atención plena, como empatía. ¿no? De ahí podemos... Eh, contemplar toda la segunda categoría de, de lo que podemos ofrecer. Y esto es que podemos ofrecer seguridad. Ofrecer libertad de miedo. Y esto implica que podemos ofrecer un entorno donde las personas no tienen que temer. ¿Cómo lo hacemos a través de la generosidad? Y hay... Hay diferentes eh, cosas que podemos dar o actos que podemos hacer. Podemos liberar personas eh, de la cárcel. Esto es una recomendación para los reyes que si realmente quieren dar como reyes que liberen los presos de las cárceles y les den libertad y seguridad. Um, o que eliminen en sus reinos Uh, castigo uh, punitivo o, o cosas que obviamente uno vive desprotegido um, para nosotros que a lo mejor no somos todos reyes y reinas en nuestros propios reinos um, ¿cómo está, podemos estar ofreciendo seguridad? ¿No? ¿qué nosotros hacemos? que genera inseguridad en otros. Aquí una idea que podemos explorar es de tener o ofrecer generosidad en nuestros juicios. Que la gente que viene con nosotros no tienen que sentir que necesitan ¿no? censurarse porque uno está ahí como... No, nada más monitoreando lo que dicen para brincar encima y saber, ajá, yo sabía que tú siempre así, ¿no? E incluso internamente cuando escuchamos juzgando. Cuando escuchamos con esta voz pequeña que está diciendo, bueno, no, que ella... Okay, que ella creía que iba a pasar cuando o se actuaba así, claro que sí, que llega a este punto y ahora está aquí llorando con esta situación, pero no quién creó esta situación. Este tipo de comentario que podemos ¿no? estar teniendo aquí en el, ¿no? en este el soundtrack, en el, como el audio que va acompañando los videos, ¿no? Que así, claro, no se quejan. ¿no? realmente de estar practicando ¿no? una generosidad donde queremos escuchar con empatía con comprensión ¿no? con, con realmente un corazón más abierto ¿Mm? una generosidad eh, de darle el espacio de vivir su experiencia ¿Mm? y a veces cuando contemplamos lo que podemos dar, a veces no nos damos cuenta que en las conversaciones muchas veces dejamos que otra persona habla de su experiencia esperando a poder nosotros decir que nosotros también vivimos algo similar. ¿no? Como que, ok, yo te voy a dejar ser el centro de atención, no te voy a interrumpir, pero en cuanto tomas un profundo respiro o hay una pausa, yo, ah, sí, yo también voy a ponerme a mí en el centro de la atención. Y esto es algo que pasa tremendamente en las conversaciones. Una persona está hablando y a veces pensamos que, ah, voy a mostrar que yo le comprendo o yo también sé qué es esto y a veces Sí es así, pero muchas veces sencillamente cambiamos el enfoque. Y hasta a veces como se generan competencias en quién sufre más. Y esto definitivamente no genera una seguridad, no invita que la gente se suelta en tu presencia. Y esto abre toda otra área de generosidad. Podemos ser generosos con nuestra atención y de no jalar la atención hacia nosotros. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, de dedicarle el tiempo de estar con alguien, de escuchar a alguien, de acompañar a alguien ¿no? y no estar fiscalizando. ¿no? contabilizando cuánto yo hice, y yo yo te hice esto, y cuando tú pasaste esto, yo te hice esto, y, y yo siempre tu, te priorizo, y tú nunca me priorizas. Este tipo de fiscalización es totalmente opuesta a la generosidad. Y tam, también cuando terminamos expresándolo, sí lastima a la otra persona. Que en el momento quizás le logramos hacer sentir que nos importaron y que sí estábamos con ellos. Y, y desde el corazón nació el anhelo de, de estar con ellos. Y luego resulta que justamente estábamos haciendo lo que en generosidad no se hace, que es ¿no? llevar una cuenta y estar atenta y qué yo voy a recibir después. Si yo te hago esto, pues tú me vas a deber. ¿no? Generosidad es justamente, no me debes nada. Yo lo hago con, con, con, con mucho amor o con buena voluntad. ¿No? Después, eh, y, y, y yo voy a dar otra tarea o sugerirla para esta semana, buscar o, otras formas de generosidad. O sea, otras cosas que puedes dar en esta segunda categoría. ¿No? Y intentar ver cómo es dar tu atención, como un acto de generosidad. No buscando que luego te pasen el bastón y tú puedes hablar de tu vacación, o tu pleito, o tu enfermedad, sino realmente ofreces generosamente tu escucha activa, tu tiempo, tu atención. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más puedes ofrecer. ¿Mm? Y si no consigues otras ideas, entonces te estar ofreciendo esto, atención, el tiempo, acompañamiento. En la última, eh, hay la idea de que finalmente queremos trascender esta relación completamente y no queremos que la persona sea alguien que necesita algo de nosotros. Queremos que las personas se independicen de nosotros. ¿No? Y dar el Dharma justamente es esta idea de que cuando alguien está capacitado con tantos recursos, puede ver por sí mismo, sí misma Puede liberarse por sí mismo o sí mismo. ¿No? Y cuidamos a otros, no, no para que necesitan que les cuidemos siempre, sino para que lleguen al punto de, de saber cuidarse ellos. Y para ello, tenemos esta última categoría de dar el Dharma. ¿No? Y aquí esto es justamente porque cuando practicamos, cuando ofrecemos el Dharma en este canal o en los cursos o en otro lugar, no cobramos, porque cobrar es justamente, yo voy a buscar algo a cambio. Debe de ser generoso. Y en todos los equipos de trabajo, que son muchos, ¿no? el Instituto Buda Dharma mismo tiene más que 100 voluntarios, quizás 150, ya perdí la cuenta. ¿no? Y todos los proyectos tienen, requieren muchas personas y estas personas están practicando generosidad de dar el dharma. No necesariamente implica estar, no escuchar unas cuantas enseñanzas en YouTube y empezar a dar consejos a todos. A lo mejor uno sí no tiene sabiduría que compartir, pero dar el dharma incluye justamente toda esta la colaboración en hacer carteles y programar páginas y facilitar cursos. Todo esto es generosidad de dar el dharma. Sobre todo cuando no recibes nada a cambio. Cuando lo haces como voluntariado. ¿Sí? Y esta es esta tercera eh, categoría. Mm cuyas enseñanzas sobre las paramitas tienen eh, también disponibles en este canal, eh, menciona una tercera categoría eh, de generosidad y esto es generosidad de amor. Ser generosos con nuestro amor. Y voy a dejarles esta idea como algo a contemplar. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué, qué, ¿Qué implicaría para mí ser más generosa con mi amor? Ofrecerlo o, con menos condiciones. O, o, o, ¿Cómo sería? Y finalmente voy a dejarles en el tiempo que nos queda, que no es mucho, eh, con otra categoría de estar contemplando a quién damos, quiénes elegimos como nuestros receptores. Y lo que pasa con mucha frecuencia es que tenemos dos categorías de personas a quienes damos. Los pobres, los que consideramos pobres, y los cercanos. Nuestros amigos, nuestros familiares, sobre todo. Y aquí, con el cultivo de generosidad, conscientemente procuramos extender mucho más amplio el alcance de a quién damos. Y cuando, cuando estamos atentos a, a esta pregunta, ¿a quién suelo dar? Nos podemos dar la tarea de buscar, dar a gente que no están en estas dos categorías. Y esto requiere estar atentos a las necesidades de otros, atentos a las situaciones de otros y buscar más personas que podemos ofrecer algo. Y... Quiero, voy a nada más leer eh, la lista de tipos de receptores apropiados para nuestra generosidad. Hay una lista que tenemos de Gampopa, que fue el, el alumno, el discípulo principal de Milarepa, el gran yogi del Tíbet. Y Gampopa... Eh, identifica cuatro, o, o más bien como destaca cuatro, que no son categorías inclusivas, pero cuatro tipos de personas específicamente eh, eh, fructíferas, como receptores para nosotros. Uno es de dar a personas que tienen cualidades especiales, como maestros, como personas que tú ves como personas realmente admirables. Es digno practicar generosidad con ellos. Que a lo mejor pensamos que no necesitan nada de nosotros. Y generosidad no es nada más lo que otros, como esperar que otros necesitan. Es que quieres dar. Así que das. ¿no? Otra categoría sí son personas que han sido especialmente eh, benéficas, que te han dado mucho. ¿no? Especialmente tus padres, o pueden ser abuelos o tías. Los que han sido como benefactores para ti. ¿no? Una tercera categoría es personas que están sufriendo intensamente. Ahí sí merece poner atención en practicar generosidad los enfermos, los desprotegidos, etc. Y como la cuarta categoría, como un lugar especialmente fructífero para practicar tu generosidad, es con tus enemigos o con las personas con quienes una relación de adversidad o de de hostilidad, o las personas que no te caen bien y, y estás segura que tampoco les caes bien. ¿Mm? Así que podemos procurar extendernos dos de estas categorías. Quizás ya estamos dando a los eh, que tienen dolor agudo y los que nos han beneficiado, pero de extendernos en estas otras dos direcciones. Y luego hay una eh, lista que nada más voy a leer de personas, las categorías de personas que son aptas para recibir eh, nuestra generosidad. Amigos y familiares que te han beneficiado. Enemigos que te han perjudicado. Gente desconocida. Personas viviendo con ética pura. Personas no viviendo con ética pura. Personas con más logros que tú. Personas con menos logros que tú. Personas con iguales logros que tú. Personas más ricas que tú. Y personas con menos recursos que tú. Y esto es un modo de hacernos ver que estamos rodeados. Vivimos continuamente acompañados con infinitas oportunidades de estar ejerciendo nuestra propia bondad y tomando contacto con la generosidad que tenemos adentro.